Antes de continuar recuerda suscribirte al canal pero lo más importante de todo es que le des clic en la campanita y le pongas en la opción todas para que formes parte de nuestra gran comunidad. No lo olvides dale clic en la campanita en la opción todas. Bienvenidos y muchas gracias. La máquina que puede fotografiar el pasado. ¿Te imaginas poder ver cómo era el pasado? Tener imágenes de la época de Egipto. ¿De la antigua Mesoamérica o incluso el paisaje jurásico de los dinosaurios? Eso sería realmente increíble. Y más aún si pensamos que pudiéramos ver cómo eran los personajes históricos, por ejemplo, el mismísimo Jesús de Nazaret. ¿Sabías que hace décadas se reveló la existencia de una máquina que podía lograr eso? Esta máquina llevaba el nombre de Cronovisor. Y hoy te contaré su historia. Estás entrando a... LARGEMO LARGEMO LARGEMO El universo oculto de Oxlack Investigador LARGEMO El 2 de mayo de 1972, Italia fue noticia cuando el periódico de aquel país, Domenica del Courier, publicó una nota insólita, dejando sorprendidos a miles de lectores. En esta se detallaba el logro de un grupo de científicos que habían podido inventar una máquina llamada Cronovisor, que significa visor del tiempo, la cual aseguraban era capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado. Entre el grupo de científicos se encontraba Marcelo Pellegrino Ernedi quien fue un famoso sacerdote benedicto y exorcista de la zona de Venecia. Este religioso era quien lideraba el grupo. Y fue el mismo que le aseguró al periódico que esta máquina estaba basada en los principios de la física clásica, la cual explica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y con esto trataron de explicar el funcionamiento de dicho artefacto. Los científicos argumentaron que debido a que las ondas visuales y sonoras eran energía, estaban regidas bajo las mismas leyes de la física, y de este modo lo que el cronovisor hacía era acceder a las ondas luminosas y sonoras, pero de un tiempo pasado, haciendo que éstas se recompusieran y reorganizaran, formando así las mismas imágenes y sonidos que las habían formado en su origen. Las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen y no lo hacen porque son energía. La grandeza de nuestro invento radica en poder recuperar esa energía y recomponer las escenas del pasado, afirmó el religioso Ernetti. Con este invento, el padre Marcelo Ernetti reveló que habían logrado fotografiar el momento en que Jesucristo agonizaba en la cruz así como la destrucción de Sodoma y Gomorra, la fundación de Roma en el año 753, entre otros grandes eventos históricos, como una imagen de Jesucristo mientras caminaba con sus discípulos. Además se comentó que el cronomisor había podido recomponer de manera original la obra Diestes, escrita por Quinto Ennio y que fue representada en Roma en el año 169 a.C la cual ya estaba desaparecida, así como el texto original de las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, conocido como los Diez Mandamientos, el cual Ernetti asegura no era como se conoce en la actualidad. Aparte de presenciar estos momentos bíblicos, pudieron apreciar a personajes como Napoleón, el filósofo romano Cicerón y más momentos trascendentales de la historia. Se cuenta que el padre Ernetti Tuvo la idea de la creación de este dispositivo cuando escuchó en una grabación los cantos de un sacerdote ya fallecido, lo que lo llevó a emprender la construcción y desarrollo del cronovisor, que según el propio Ernetti era bastante parecido a un televisor, pero a diferencia de este, el espectador podía observar eventos que habían ocurrido en el pasado. Esto era el descubrimiento del siglo. Muchos ya imaginaban infinidad de posibilidades y de usos con tan maravilloso e increíble aparato. Sin embargo, se cuenta que luego de obtener las primeras imágenes del pasado con el cronovisor, el principal líder religioso en el Vaticano, el Papa Pío VII, prohibió su uso, argumentando que podría caer en manos equivocadas, así que lo confiscó y nadie lo volvió a ver jamás. ¿El cronovisor fue real? Algunos investigadores creen que el cronovisor fue un extraño fraude, aunque aún en el día en que el padre Ernetti estaba muriendo, siguió jurando que el cronovisor había sido real. Las pocas imágenes que Marcelo Pellegrino Ernetti aportó de su invento fueron sujetas a análisis detallados, donde el resultado fue que se trataban de imágenes manipuladas la fotografía del rostro sufriendo de Jesucristo. Resultó ser una imagen invertida del Cristo venerado en el Santuario del Amor Misericordioso de Collevelenza, obra del artista español Lorenzo Valera. También se llevó a consultar con un experto en bellas artes en la Universidad de Sevilla, teniendo como resultado que los caracteres o rasgos acaramelados por exceso de suavidad son propios de los íconos de mediados del siglo XIX. Además, de pocas o inexistentes huellas del martirio a la que fue sometido Jesucristo, según la historia. El rostro denota una perfección manifiesta en busca de una belleza idealizada. La escultura presenta perfección en las líneas, ojos grandes, boca entreabierta, definida y dibujada, nariz equilibrada, pelo bien dispuesto y casi ordenado, que es propio en las recreaciones de los rostros celestiales. Inexistencia de arrugas o pliegues de la piel y no tiene naturalidad. Fueron los resultados a los que los expertos llegaron. En cuanto a la supuesta copia del texto Taites, resultó sospechosamente breve para el investigador Giuseppe Marasca, pues solo contenía 120 líneas, cuando lo normal sería una obra 10 veces más grande. Finalmente, la doctora Catherine Owen Alder de la Universidad de Princeton desenmascaró el fraude al hacer notar que algunas de las palabras que aparecían no fueron usadas sino hasta dos siglos después. La presunta foto de Jesús con sus discípulos fue estudiada y correspondía con el cuadro de Johannes Rafael de una fecha entre 1848 y 1936. Después de la muerte del padre Ernetti, los medios de comunicación locales recibieron un documento de alguien que decía ser pariente del sacerdote pero que deseaba permanecer en el anonimato. El documento hablaba de cómo Ernetti, antes de morir, había confesado que había inventado la obra Tiestes y falsificado las fotografías. Sin embargo, todo sigue siendo un gran misterio. Secreto que Ernetti se llevaría a la clavada. Algunos han tratado de crear un nuevo cronovisor, pero como Ernetti prometió al Vaticano, Nunca reveló por completo cómo fue hecho. Los intentos no han arrojado resultados positivos y quedan en meras intenciones de viajar al pasado. pasado. ¿Será que efectivamente el cronovisor fue el invento del siglo que fue prohibido y las imágenes señaladas como fraude a propósito? ¿O solo se trató de un fraude bien elaborado por un religioso? Este video lo guardaré en mi lista de reproducción de misterios, donde podrás encontrar otros videos similares. Suscríbete al canal y dale clic en la campanita. Te estaré esperando en el siguiente video. Estás en el artomo, el mundo oculto de Oxnard.